Para minería en el municipio llegó una, una solicitud primero por 9 hectáreas y luego por 3.177 y de ahí nos dimos cuenta que además habían eh, muchos títulos en trámite, títulos ya otorgados, títulos vigentes y 14 títulos en trámite. Entonces, eh, pues después de esto, eh, se, ha, se ha generado una situación algo mediática, donde en unos comunicados han dicho que únicamente eh, era una solicitud de nueve hectáreas, donde dicen que los títulos vigentes ya eh, se, se renunciaron a esos títulos, pero realmente solamente eh, se establecen en el Catastro Minero dos renuncias, entonces... Por ahora, mientras que permanezcan títulos vigentes, que además no son de una única empresa, sino que hay más empresas ahí, y mientras hayan solicitudes y trámites vigentes, que no solamente son esos dos, sino 14, nosotros vamos a seguir movilizándonos hasta que mostremos que esta carta que está llegando a los municipios eh, viola la autonomía territorial y la facultad del legislador para establecer el procedimiento de concertación con los municipios, porque está reviviendo el decreto navideño y cuando... Hace todo este escenario mediático, pues nos vamos a ver abocados otra vez a tener que presentar estos estudios y quizás las comunidades que no logren tener todo este impacto no van a lograr eh, poder responder y poder lograr eh, ese escenario de concertación con las comunidades. Entonces, lo que estamos buscando es que se suspendan todos los trámites de minería, hasta tanto el legislador no cumpla con esa facultad que tiene y no se establezcan unos meca mecanismos claros de concertación con, los con las comunidades y además que todos los títulos que se encuentran otorgados en este momento pues eh, no pueden seguir rodando ni pueden seguir vigentes hasta que se concerte de nuevo con las comunidades y se determine si sí se puede hacer o no se puede hacer pero respetando una verdadera autonomía territorial. Bueno, como comunidad estamos, para, defend para defender el territorio, estamos estudiando diferentes estrategias eh, tanto difundir difundir cuál es la situación y que todos los colombianos sepan y se impulsó el tema por ejemplo como la Twitteratón donde lo que movilizó fue la palma de cera decir, y no sea. queremos respuestas por situaciones coyunturales sino que de verdad queremos respuestas estructurales y que brinden una, respuesta, una, una solución a los requerimientos de la comunidad cumpliendo también desde la personería con nuestra función de ser defensores de derechos humanos y colectivos y de representar a la la comunidad como debe ser en todos los aspectos.